está en la hora y no, no nos hemos podido ir y cuánto llevan esperando aquí, imagínense salimos a las seis y media del portal, mandaron como cuatro buses pero todos llenos y no nos hemos podido subir y vamos para las 170 y así todos los días, mandan buses parados no nos mandan buses desocupados y aquí estamos, definitivamente este transporte es constantes las quejas que presenta la ciudadanía que día a día utiliza el transporte público en la capital, especialmente el Transmilenio. Ellos manifiestan que continúan presentando fallas de los articulados, tales como poca demanda de buses en las estaciones, falta de mantenimiento de los mismos e incremento en las tarifas. Es por eso que los usuarios muestran su inconformidad ante esta problemática. Mi nombre es Tatiana Ladino. Me parece que es un servicio demasiado malo para el costo que tiene, los buses siempre pasan llenos, no pasan a la hora que es, aparte de la inseguridad que se vive día a día en este transporte. Creería que las directivas de Transmilenio deberían tomar medidas a, al respecto, no embolsillarse la plata a los ciudadanos, sino que realmente le inviertan al transporte en la seguridad de este mismo para que el servicio mejore y pues también que le bajen el costo al servicio porque realmente es demasiado alto. La comunidad hace un llamado para que la alcaldía y la gerencia de Transmilenio atiendan sus peticiones y mejoren la calidad del servicio. Informó Viviana López, Otra Voz, en Bogotá.